Hola, ¿qué tal mi gente? En este video continuamos con tus tutoriales de Microsoft Word. En este video nosotros vamos a ver cómo se hace un interlineado en Word. El interlineado no es más que un, el espacio que hay entre cada línea. Simplemente para nosotros modificar el interlineado de un documento, vamos a seleccionar el primer párrafo, sombreamos y nos vamos a donde dice párrafo en la parte de arriba y si se fijan este icono que se encuentra aquí me dice espacio entre líneas y párrafo simplemente yo le doy un clic y selecciono el espacio y regularmente se utiliza 1,5 si se fijan va aumentando va aumentando y podemos eh, modificarlo al tamaño que nosotros queramos lo vamos a dejar en 15 vamos a seleccionar las lo de la demás parte del documento y le vamos a dar a interlineado de 1,5. Si se fijan, miren qué bonito queda. Ok, también nosotros podemos accesar al interlineado seleccionando el párrafo y dando clic derecho y le damos donde dice párrafo y se nos abre una ventana. Si se fijan aquí donde dice espaciado, aquí dice interlineado mínimo. Ese interlineado simplemente si se fijan en mi párrafo a la derecha, me va del mínimo 1.5 líneas me aumenta el párrafo. Luego de nuevo clic derecho párrafo. Si yo selecciono, por ejemplo, interlineado múltiple, me va a dar un interlineado un poco más separado. Si se fijan, miren qué separado me sale. Los, esos son los tipos de interlineado que lo único que hace es que aumenta el espacio. Si le doy a interlineado mínimo, fíjense cómo el párrafo ahora. Tiene el, eh, cada oración tiene el mínimo de espacio. Bien, así de simple se hace el interlineado. Recuerden que cuando vayan a hacer un trabajo para el colegio o para la universidad, es recomendable que utilicen 1,5 de interlineado, que es el más popular, el más genérico y de hecho es el que se ve más bonito. No olviden suscribirse dale like.